Bueno mi gente, las bullas del día Es todo lo que pasa Tanto aquí local, regional, nacional E internacional Aquí lo debatimos para el gusto de ustedes televidentes. de verdad que sí Y bueno señores, algo preocupante, muy preocupante Es que acá en la provincia de Duarte eh, De un 14% Señores, oigan bien, ha aumentado un 60% La ocupación de cama En la provincia de Duarte ay, ay, ay, En el tema cero Oigan bien, de un 14% que estábamos, Ha aumentado un 60% esto es increíble, de, de verdad que sí Entonces, es eh, algo preocupante, de verdad que sí Tema cero, Gasoy sí, Cero, bien. cero Entonces, eh, yo no entiendo cómo Entonces, hoy también, es una rueda de prensa La, la, la aquí los, los padres eh, La asociación de padres eh, y madres Y madres, sí. exa exactamente eh, oh. Llamando a que vayan a casa presencial Cuando la eh, última semana. Exactamente, cuando ahí está diciendo, el doctor eh, Luis Rosario Silla, director regional de Aquí de Salud, de que ha aumentado un 60%. Vamos a escuchar, cabo, ¿sí? exactamente, vamos a escuchar lo que, lo que dice el, el doctor. Adelante. No, Tenemos un 60% de ocupación de camas COVID. Se redujo un poquito con respecto al día de ayer, porque ayer estamos en un 70%. 60% hoy, 20% con respecto a la ocupación en las unidades de cuidado intensivo. Algo muy importante. Esta cepa Omicron que es tan volátil pero se ha denominado la cepa del no vacunado porque le está dando muy duro al no vacunado el no vacunado debe entender que el medicamento para tratar un no vacunado es un medicamento extremadamente costoso nosotros lo tenemos a la disposición pero el no vacunado debe buscar ayuda de su neumólogo y en caso de que necesite un medicamento de alto costo, vaya donde su neumólogo que lo ingresen en la clínica y le administraremos totalmente gratis su medicamento. La variante se traslada muy fácil. A toda la población le va a dar esta variante del COVID. Así que vamos a cuidarnos, mantengamos el distanciamiento, utilicemos nuestra mascarilla, y evitemos las aglomeraciones, por Dios. Ya la fiesta de Navidad pasaron, evitemos las aglomeraciones. Los medicamentos son totalmente gratis. Tenemos medicamentos para toda la población. Así que si usted encuentra a alguien que está vendiendo un medicamento de alto costo, infórmelo a la Provincial de Salud porque le está robando su dinero. Son totalmente gratis. Ahí está. Bueno, ya te escucharon ahí, señores. Los medicamentos son totalmente gratis. Las pruebas también... En salud pública son totalmente gratis ¿Va a decir Neudi? ¿Es así? Oigan muy bien, lo dice Neudi Que siempre está allá con salud pública, amigo personal de doctor Gratis señores, así que no se deje engañar Porque hay mucha gente eh, sí, eh sí. Tratando de, de, de estafa Y eso, y sí, med sí, sí. medicamentos carísimos Cuando eso lo dan gratis eh. Y Pre cuidanos señores, cuidanos de esto Por favor, vacunanos, vamos a vacunarnos Por amor de Dios, dejemos la ignorancia un poquito al lado Y cuidanos, usa la mascarilla ¿Eh? No como el pinto, ¿eh? Digo, no, el pinto, hay una puerta por ahí de 100.000 que, que me va a dar ese dinero, mm. no puedo calentarme, ¿eh? Así que, sí, no, todavía. <ríe> pues bien, ya, ya saben, mi gente, a vacunarse, por favor, ¿eh? de sí. eh, Villalona. Sí, reiterando a nuestra gente que el... Mira, tengo la gente empañada, qué cosa. Eh, no, hace <ríe> Reiterando que allá en Salud Pública, pues, están dando lo que es la prueba PCR, la prueba antígena y la vacuna. Así que vayan por allá, por el por el... La Dirección Provincial de Salud, que está aquí ubicada en la avenida de los Mártires, frente al parque de los de Parque Juan de Dios Ventura Simón, parquecito Arcoíris. El arcoíris, sí, donde, donde hay, hay un helicóptero, un avión, que eh. ¿Un, avión, avión. un avión que es una réplica eh, para nuestra gente, porque pues, de seguro se ha preguntado qué es, pues, y de, y de seguro que algunos lo saben, pero que se lo han olvidado. Pues recordarle que ese es un avión, réplica del avión de la expedición de, del 59. Ah, ok, sí, de, perfecto. Sí, ah, de, pero bien. De la raza inmortal que fueron, pues, vinieron aquí contra a luchar contra la tiranía trujillista. Así que ese avión pues fue una réplica de uno de los que pilotó Juan de Dios Ventura Simón. Así que por él está ese parque que está ubicado ahí frente a la Dirección Provincial de Salud. Sí, sí, así que la gente tiene que vacunarse y salir de eso ya, porque imagínate. Vamos a vivir a lo mismo de los, del año pasado. Por Donde Dios. No había cama ni nada, ¿eh? Entonces dime tú, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Que se vacune y se ponga... Y dejar los teteos un poquito, muchachones. No, los eh. Vamos no van a a se ahora que viene un teteo y fiesta y party. Sí, pero que yo digo cuidarnos, no teteo. Aunque sea, por lo menos cuidarnos. te me entiende. Porque, hay que... señores, la salud es una. La vida es una, mejor dicho, más bien dicho. La vida es una. Hay que cuidarse. Vacúnese. Esa... Antes, nosotros no teníamos algo, ni siquiera una vacuna. Estábamos preocupados. Y es que, como decía el doctor en esta semana... De que esa esa variante de la Omicron es para, la, para los no vacunados, que está dándole duro. Sí. Es para los no vacunados, está dándole duro a la, la Omicron. Porque yo veo, bueno, que hay, hay tu compañero, de nosotros, que le ha dado la Omicron, y es algo sencillo. ¿Por qué? Porque están vacunados. Pero si menos estuviera vacunado, si Gasol no estuviera vacunado, tuviéramos nosotros ya, yo, lamentándolo aquí. Estuviéramos, velándolo. Así que cuídense y vacúnense, señores.